Nos habían dicho un nene, estábamos esperando un nene, estábamos todos contentos y me nace nena. Y digo la puta madre que lo parió. Yo en realidad quería una nena, pero no quería una nena porque después tiene 14 años y se quiere hacer la grande y sale y anda la noche por la calle. Entonces dije, bueno, tranquilicémonos, ¿no? busquemos la solución. Traté de ir encontrando ¿viste? ya tenía 4 años Empieza a aprender cómo moverse y yo traté de Mientras jugábamos a las muñequitos Enseñarle un poquito de karate Pero sabes, si le tiras una mano te la esquiva y te, te la pega en la garganta Cuando tenía 14 años empezó a salir 14 años se compró una falda la puta madre Esa ropa que se compraba Se le compra a la madre se compra esa ropa no, pero no puede tener un arma, claro Entonces fui comprando eh, Fui agrandándole las faldas a la noche le cosía un pedazo de tela chiquitito Y después un poquitito más, un poquitito más, un poquitito más Te diste cuenta estás saliendo con una pollera que le tapa el tobillo Ah, y igual trataba de, de tirarle Pero podría llevarte una remerita de boca Trataba de que ella aprenda a sacarse un moco De que escupa y decirle Habla más groncha, eso, eso es lo que atrae pero bueno, empezó a salir, empezó a caminar en la noche y yo tenía que, tenía que poner los jogging, elongar, el seguirla. A veces la estoy siguiendo, viste, y, y se me acerca un tipo y me dice, loco, ¿qué hace mirando a la nena esa? Y le digo, no, papá, soy el papá. Yo le muestro una foto y me dice, uff, y la mía cumplió 15. Y me muestra y nos ponemos a hablar, Dios mío, de que las nuestras señoras no nos dejan que tenga un arma. Qué cabeza de tacho que tienen, eh. Ah, bueno, y fueron unos años terribles, porque la verdad que dormía re poco yo. Decisión drástica, mientras ella estaba durmiendo le tuve que cortar el pelo, y le cortó el pelo muy cortito. Y al día siguiente fue como, ¿qué pasó? ¿Qué te hiciste? Y ella dijo, yo no hice nada, Y pero eso es porque anda saliendo, Mírale, ¿qué te hacen en la calle, nena, qué sé yo? Y bueno, ahí gané un poquito de tiempo hasta que le creció el pelo, porque le queda, le queda mal corto. Y bueno, después creció, se hizo mayor de edad. Cuando cumplió los 30 años dije, ya sos una mujer, ya te tenés que poder cuidar. Ay, ahí me senté a descansar. Pero, por favor, qué fácil, hubiera sido un pibe.